Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos este Charlemagne, Charlemagne o Carlomagno o como quieran decirle. Es un vehículo de recompensa de nivel 8, de tier 8. ¿Y que vas a poder obtenerlo si eh, llegas a la segunda división? Eh, de lo que es las Ranked Battles o las ranqueadas o las eh, batallas clasificatorias, como quieras decirle, este vehículo se va a poder obtener eh, intercambiándolo por 15.000 bonos. Es su valor. En el caso de que no quieras, este puedes cambiarlo. No sé, puedes tener el Skoda T T45, por, que es un Tier 7 pesado, por 12.500 bonos, el Camp Panzer 50T por 20.000 bonos. Eh, como les dije recién. Este nuevo Carlomagno eh, por 15.000 bonitos. De este pesado de tier 8 británico. Y por último tenés también, si no, el... Concept 1B Que ya he traído un video analizando ese vehículo En el cual me dejó muy buenas eh, Impresiones Por lo menos en aquel momento Y me mandé una buena, una buena partida Creo que de 5000 de año o algo así 5000 y pico Así que nada, me gustó bastante El Concept 1B por 20.000 bonitos Si no hay otros eh, Bueno, hay otros objetos también que, que se pueden canjear por bonos El Zenlac, el Shielded, el T-103 Y el Alpine Tiger Así que nada chicos bueno, estos están en la tienda del juego, en lo que es el Zenlac, el Shielded, el T-103 y el Pine Tiger, eh, todo, eh, o sea, lo que sería el Pine Tiger y el T-103, 8.000 bonos cada uno, el Zenlac 8.000 bonos también y el IS-2 Shielded, que es un pesado eh, ruso. De tier 7, que es el típico IS-2, nada más que tiene unas planchitas eh, como si fuera para hacer una, una parrillada, un asado a los costados, que no sirve para nada básicamente, pues ya lo hemos probado, eh, y no sirve absolutamente para nada, eh, cuesta 6.000 bonos. Creo que paraba solamente las del Headset de tier 4, por ejemplo, tipo así, eh, o sea un tier 7 que te pone unas rejas acá al costado, como que para las explosivas, y en realidad no para nada, básicamente no para absolutamente nada. Eh, nada. Bueno, también hay otros estilos ¿no? que, pueden, que pueden llegar a conseguir. Y, y también está el nuevo. ¿Cómo se llama Este nuevo vehículo que está lo estoy viendo acá en la página de Wargaming. Muy muy lindo. El 114 SP2 o 2. Eh, que tiene un cañón de 152 milímetros. Pero bueno, eh, ya en su momento sacaremos algún video sobre ese vehículo. Hoy nos toca este. Nos toca el Charlemagne. El Carlomagno. Que es un vehículo. Como le decía, de, de recompensa pesado de tier 8 británico. Y vamos a ver sus características. A ver qué podemos sacar en conclusiones de él. Es un vehículo que pega unos 240 de daño promedio por disparo. Bien, eh, tiene una penetración promedio de 220 con munición estándar. Con su munición. Premium pega eh, lo mismo obviamente pero penetra unos 270 y con su munición alto explosivo penetra unos 60 y estaría pegando unos 530. Acá por lo general no decimos más nada pero acá sí vamos a hacer un pequeño de, de los demás vehículos no hacemos ninguna otra, eh, otra salvedad. Sí siempre me gusta mirar mucho lo que tiene que ver con la velocidad de las municiones porque me parece que es algo sumamente importante. Bien, es algo que es clave. No es lo mismo un vehículo que tiene una velocidad eh, de salida de proyectil De 1200, 1300, 1500 A uno que tiene unos 597 Bien, me parece realmente que No sé por qué le han puesto estas estadísticas Sinceramente lo digo, o sea, 597 eh, Yo la verdad es que no recuerdo algún vehículo Que vaya a la munición tan lenta Creo que los japoneses pero es que los cañones eh, navales japoneses, tipo el ojo, el ON y todo eso, no sé, creo que me parece que iba por, por ese lado, pero es que realmente no lo, no lo recuerdo bien. Y, y a ver, vamos a ver los 597, a ver, déjame ver esto porque esto es interesante. Más que nada, para, a ver, el OI, mira, el OI de tier 6, el 150 milímetros. Eh, a ver, vamos a verlo. Vamos a investigar. Eh, perdón, me equivoqué. Vamos a... Eh, acá, la munición. Bueno, 500. ¿Ves lo que te digo? Eh, 500 metros por segundo, o sea... Es hiper lento. Yo me acuerdo cuando veías la munición de estos vehículos pasar por el lado tuyo. Era como que, no sé, un, un, una cañita voladora que iba a dos por hora un desastre la verdad es que es muy muy lento por eso me parece demasiado extraño que le hayan puesto esta velocidad de, de munición a este 120 ah bueno bueno bueno bueno para para que esto no lo haya visto mira mirá. te lo aclara acá en el cañón es un 120 milímetros low velocity gun es un cañón de velocidad eh, escasa o corta o, o, o de poca velocidad mira bueno bien bien bien bien por lo menos está aclarado eso eh, nadie puede decir lo contrario pero fíjense que te va a obligar a tirar más eh, munición premium de lo que te gustaría, ¿no? o sea, no por la perforación que no está mal tampoco 270 y es una munición perforante tanto como como la primera, pero lo que sí eh, cambia muchísimo es la velocidad de la munición y también cambia los valores de los créditos que vale una y otra 890 la munición AP que pega que va o que recorre 597 metros por segundo cuesta 890 y la otra cuesta 4.800, la que va a 924 metros por segundo. Hay una gran, gran diferencia, chicos. Es prácticamente, por poco no es el doble casi, bien. O un 100%, porque serían 1.200 más o menos el doble. Pero, un poquito menos. Pero, eh, realmente es muy, muy lenta esta munición. No sé por qué motivo la han eh, decidido ponerle este tipo de, de cañón así. Porque tranquilamente podría haber sido... Eh... Sí, una munición que vaya que sea lenta ya 800 ya es lenta es la velocidad 800 y pico es la velocidad de la hit por lo general um, pero bueno acá no voy a encontrar um, a ver déjame ver una cosa que quiero ver algo uh, a ver por ejemplo el caso del E100 está bien que no es un que es un cañón de 150 y es obviamente de línea, no tiene nada que ver, pero igualmente vale la, la pena ver esto. Eh, 920, la munición estándar, pero está con el 128. Vamos a instalar el de 150, el El cañón gordo, por decirlo así, ¿no? el de 150, el explosivo, el que se denominaría explosivo. Y la munición Hit, bueno, ¿ves? Acá está. Es la, la típica velocidad de la munición Hit. Y la velocidad de... Por eso te digo, me parece la velocidad de los cañones más gordos. De 150, de 170 milímetros. 757 incluso es mucho más rápida esta. 606. Esta es la velocidad típica de una, de una Hit. Eh, por eso digo que, que me, parece, me parece bastante, bastante extraño. Pero bueno, es el cañón que tiene. Es esa la, la principal característica negativa que podríamos decir eh, que tiene este Charlemagne, este Carlomagno. Después recargan 13 con 16. A ver, es una forma de balancear el vehículo. Pensá que pega 440, que para su tier está muy bien. Eh, o sea, si lo comparás así de buenas a primeras, por ejemplo, con un ruso, que son los que pegan más, eh, vamos a compararlo directamente con el Defender. Fíjate que está, están pegando exactamente lo mismo. Y mirá, la, vamos a ya que estamos, miramos la munición del Defender. Va a 1000 metros por segundo, lo que no está nada mal. Y la, el compuesto rígido, o sea, la APCR, 1250. Recién la explosiva va a 700. Y es un poco lenta. O sea, imagínate lo que es la munición de este... De este Charlemagne. Bueno, recarga en 13,16... Lo que sí tiene bueno es que eh, tiene unos menos 10 grados de depresión. Vamos a tener que tener cuidado igualmente porque acá tenemos una gran cúpula. Si te disparan por esta zona probablemente vaya directo ahí. O sea, el tiro va a rebotar por la zona esta y va ir de derecho a la cúpula, que es un granito. Decí que lo tenés un poquito atrás porque si estuviera un poquito más adelante eh, te diría que está bastante bastante visible, ¿bien? Es un punto bastante, bastante flaco ese. Pero bueno, hay que tener cuidado como siempre. Velocidad de apuntamiento 3.06 con la comida eh, y con, eh, con la ventilación y hermanos de armas, ¿bien? Si no, pensás que estamos en unos 3.23, eh, 24 más o menos, o 30 tal vez, pero por ahí andará. Es bastante... Eh, bastante lento cierra este, este cañón pero bueno, se supone que tendríamos que estar en una primera línea supuestamente, torreteando ponele, entonces se supone que no requerirás tanto velocidad de apuntamiento como si fueras un TD que está en tercera línea, eh, porque vas a estar cerca del enemigo, eh, dispersión de 0.37, pero yo le puse comida a hermanos de armas y la ventilación y además de eso, pensá que le puse el apuntamiento mejorado como para que tenga eh, mayor precisión al disparar fíjate todos los Todas las características que tiene Como para reducir eso Si no está en 0.38, 0.40, 0.42 En total, si no está en 0.42 La dispersión de este vehículo A 0. a 100 metros, perdón A 100 metros Tiene un DPM de 2006 eh, Bueno, está bien no, no, no es un DPM de malo o sea, pe, o sea, pensá que pega Lo que pega, no, pega 4.40 Está bien que eh, la recarga sea un poquito elevada si lo comparamos con el Defender. Estoy seguro que el Defender debe tener un poco más incluso. Eh, 2234. Bueno, sí, está. Tiene un 10% más más o menos. Porque pega lo mismo, pero recarga un toque antes. En 11,82. Eh, la velocidad de apuntamiento de 2.8 y 0.39. Bueno, bien. Eh, vamos de vuelta al charlemagne Así que bueno. Este cañón incluso es un poquito peor, podríamos decirlo así, por lo menos en lo que tiene que ver con la hoja de ruta, ¿no? O sea, con, con el briefing, con, con los datos que nos dan eh, en principio. Después, 1500 puntos de vida. Blindaje del chasis 130. 130, pero fíjense que está bastante inclinado, chicos. O sea, eh, puede que rebotes bastantes tiros. Obviamente, no te confías en esto cuando salís contra tier 9 y 10, porque eh, te las van a clavar absolutamente todas. Eh. Olvídate que rebotes algún tiro. Pero, eh, pensé que tenés 130, lo cual no está nada mal, y está bastante inclinado. Eh, tiene una especie de forma media picuda, no termina de ser picuda del todo, pero media picuda, ¿bien? Un poquito así. Eh, entonces pensá que si vos angulas esto, lo pones tal que así, ponele, como para que eh, tratar de angularlo, te la van a clavar acá, vas a dejar esta parte más plana, al igual que toda esta parte de acá te van a atracar con daño, entonces eh, si podés ponerlo de frente, mejor. Salvo que quieras salir por una colina con, este, con estos ángulos de depresión y vas a tener que salir un poquito de costado, pero automáticamente te retirás eh, rápidamente cuando pegas. 70 laterales, 38 traseros. Eh, fíjense que de atrás también está bastante angulado, está como muy angulado el tanque en sí, ¿bien? Eh... Sí, sí, está como igualmente, a ver, 38, no es nada, no existe, es muy poquito, muy poquito lo que tiene. Después tenemos en el frontal de la torreta 170. Igualmente, esto acá me gustaría ver qué onda. Sinceramente, no lo podemos ver. Eh, pero no estoy seguro de que acá tenga 170. Lo que sí estoy casi seguro que si le disparas con hit, probablemente no le entres acá. Porque puede que. que absorba el daño, digamos, el, el espaciado que tiene el mantelete. Pero con una munición perforante no lo sé. No lo sé, no. no. La verdad es que no me, no me confiaría mucho que digamos. De esta torreta. La verdad, más que nada, pensando en tier 9 y 10... En tier 8 tal vez puede que esté más tranquilo. Eh, te diría que sí, tendría que estar tranquilo. Pero en tier 9 y 10, no sé, no sé, bro. 80 lateral, 70 traseros de torreta, ¿bien? Eh, después tenemos... Lo que tiene que ver con potencia específica de 16,41. Tenemos una potencia de motor de 750 caballos y con un peso de 45,7 toneladas. La velocidad máxima es de 35 km por hora hacia adelante y 15 en reversa. bien eh, La velocidad de rotación 29,7. Camuflaje es un pesado, no, no, no vamos a ver eso. Eh, no, no, no es necesario porque tampoco tenemos que ocultarnos. De, de, de ningún vehículo, tenemos que estar ahí en primera línea O en su defecto, en segunda Apoyando a los de primera si salimos En tieres más altos Y tenemos un rango de visión de 431 metros Pero recuerden Que este vehículo ya viene equipado Con hermanos de armas Con conciencia de la situación Con comida y ventilación bien O sea, todo eso va a ser que veas unos 431 o sea, bastante bastante ciego, ten en cuenta que somos un vehículo pesado, tampoco necesitamos mucho más pero ten en cuenta que algún medianito que esté medio snipeando por ahí y vos vas tranquilamente en primera línea muy confiado, te la puede llegar a clavar sin que vos lo, lo detectes así que tené mucho cuidado con esto, lo que sí, si sí tenemos un ligero nuestro adelante, vamos a poder apoyarle y darle cobertura porque tenemos 1035 de alcance de señal de radio, esto lo potencié Obviamente, al igual que la, la visión, con eh, la comida, con la ventilación, con hermanos en arma y con la habilidad de señal amplificada. Que muchos me dirán, che, Nando, pero velocidad... Eh, perdón, eh, señal amplificada, la verdad es que... no sé... ¿Cuánto te puede servir la radio? Bueno, para mí en los pesados es bastante útil... Porque cuando te spotean a alguien que está muy adelante o vos estás eh, torreteando en una zona ahí yendo, acompañando al ligero que está espoteando por delante, él te lo va a pintar y vos lo vas a poder ver en el rango del minimapa y lo vas a poder ver en la pantalla, digamos. Lo vas a poder tener en la mira, ¿bien? Por más que esté muy muy lejos, 1035 metros, es un montón. Cuando otros tienen 700, 800, eh, vos vas a poder pegarle sin que él te pueda pegar. Bueno, el Carnar en este caso también tiene 1078, un montón, pero también lo tengo con comida y con todo equipado. Eh, la verdad es que si sí, los, los ingleses justamente se, se Se caracterizan un poco por esto también, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de los rusos. Vamos a tirarle de vuelta el caso del Defender. Que no creo que llegue a los mil y pico. Ni de casualidad, 989. Cuando vos lo veas al Defender dibujado allá a lo lejos en el mapa, eh, eh, donde el ligero lo espoteó. Vos le vas a poder disparar a él con el Charlemagne y, con el Charlemagne. Y él no te va a poder disparar porque no vas a saber dónde está. O se va a poder calcular más o menos eh, haciendo. Siguiendo el rastro, digamos, en el minimapa de tu. de, de tu tanque. Pero es prácticamente imposible. Así que bueno, amigos. Eh, nada, espero que les haya gustado este análisis que hicimos en el garage. Después voy a estar trayendo seguramente un par de gameplays. O vamos a estar jugándolo en vivo. A ver qué les parece a ustedes. Pero si no, se va a hacer un video muy muy largo. Este es un análisis desde el garage. Como les dije recién recuerden que se puede conseguir en la tienda por eh, por bonos, obviamente cuando estés en lo que son las ranqueadas. no todavía aquí podemos ver, que, a ver, vamos a ver esto estoy acá con la cuenta Sheriff, obviamente nos lo nos lo cedió la gente de Warraming. que dicho sea de paso, les agradecemos que nos hayan facilitado y alcanzado este tanque, para que ustedes lo puedan estar viendo eh, bonitos, aquí tenemos bueno, eh, a ver el M60, bueno, lo que pasa es que yo ya los tengo todos en el canal, ¿no? Pero está bien. Eh, están los de siempre, obviamente. Libertel, KB4, Kraslavski. Eh, acá está el IS-2 Shielded. Este es que yo le decía que tiene las, las parrillas. El T-103 lo pueden conseguir por bonos, chicos. Lo cual no está nada mal. Agregaron estos tanques que están muy, muy buenos. T-103 lo recomiendo. El IS-2 Shielded, a ver. Si tenés realmente el IS-2, no vale la pena, o sea, es exactamente lo mismo, lo único que cambia, lo único que cambia es la parte la parte de las parrillas esta para hacer un asado. Acá arriba tirás eh, unos chinchulines, unas mollejas ahí, unos riñoncitos, un poquito de limón y haces un asadito. Acá arriba básicamente los soldados hacían eso. Acá se les quemó la parrilla, acá arriba, tiene un agujerito. Pero bueno, no, no, no varía mucho, no varía mucho. Pero bueno, nada, quería mostrarles básicamente así muy por encima que han agregado estos nuevos tanques eh, como para que ustedes los, los puedan conseguir. Si es que tenés tal vez, no sé, 10, 15, 20 mil bonos y, y no sabés qué hacer con ellos, bueno, acá tenés una forma de, de poder quemarlos a esos A esos bonos. Este 121 ya estaba. El M60, el FB-215 ya estaba. El Zenlac también lo han agregado. Eh, también tengo en el canal hecho un análisis del Zenlac. El Mutz, el 58, el Patton KR, el Ward. Bueno, estos son los, todos los que estaban. bien eh, Estaba, estaba, estaba. Bueno, los que agregaron es esto. El, el Alpine Tiger, me parece que no estaba. Eh, que es el Wansu 111, básicamente. Es lo mismo, lo único que cambia es el skin. O sea, es exactamente eh, lo mismo. Pero bueno, también, obviamente... Tenés el matchmaking limitado. O sea, con este vehículo vas a ver solamente hasta tier 9. Y vos decís, ¿por qué vas a ver solamente hasta tier 9? Bueno, por los 196 de penetración, ¿bien? O sea, es bastante, bastante más larga la penetración del vehículo. Eh, la munición hit, si no me recuerdo, tiene 250. Sí, exactamente, 250 con una munición bastante, bastante lenta. Pero, pero bueno. Eh, a mí las veces que me tocó jugar con este vehículo, mucho que digamos, no me gustó. Sí me parece que tiene una skin hermosa, pero la skin no hace al tanque, o sea... Lo, lo que hace al tanque es el cañón y la resistencia que tenga Pero bueno amigos, no me enrollo más porque si no eh, Voy a estar 5 horas y la idea era Mostrarles este Charlemagne, les agradecemos A la gente de Wargaming, les agradezco a ustedes un montón Suscríbete al canal, déjase ese like, dejá en tus comentarios Aquí en, en tus comentarios, no, en estos comentarios ¿Qué te parece? Y recuerden ¿Qué te parece este Charlemagne? O Charlemagne o Carlomagno. Y recuerden que el día sábado 4 Por la noche vamos a estar haciendo el sorteo eh, Del STRB Bien, el Premium de Tier 9 Chicos, recuerden que Tienen que dejar su nick en el video Que hice sobre el sorteo No dejen acá su nick porque no vale no, no tiene ningún tipo de sentido O sea, no lo voy a utilizar para nada Eso lo quiero dejar bien en claro Vayan y dejen su nick en ese video Que ya le, que les dije que se sortea el STRBK El día sábado 4 de septiembre o septiembre. Les mando un beso Cuídense, que tengan un hermoso Fin de semana y nos vemos en the próximo next video Chau, chau.